Taichi tai o sea, Si tú puedes ver es una ultrabook ¿Qué nivel de delgadez tiene? Eh, ¿en el, el nivel de delgadez? ¿Hasta cuando? Al eh, frente son... Milímetros, no, 32 milímetros No, 32 milímetros no Al frente son 4 milímetros Y en la parte trasera estamos son un 1 centímetro Ok Ahora, un aspecto a resaltar es eh, No hay movimiento más natural para un usuario de una notebook Que el abrirla para ese contenido y cerrar el equipo. Entonces, el poner dos pantallas dentro de un mismo panel fue la verdad, un reto eh, considerable de, de, de tecnología. Sobre todo por la parte de que la pantalla trasera tiene que ser. Efectivamente, y las dos pantallas son, son Full HD. Estás viendo aquí un perfil de 9 milímetros en el cual se insertaron las dos pantallas. Ninguna solución en el mercado, tiene este nivel de delgadez hasta las más eh, innovadoras. Por lo menos cuentan con 1.3, 1.4 centímetros de grosor. Esta pantalla. tiene solamente 9 milímetros, con una sola pantalla. Eh, tenemos la capacidad de manejarla en cuatro escenarios de uso. Obviamente uno, solamente en la parte delantera, uh -huh. uno solamente en la parte trasera, el tercero es con un monitor tipo espejo, donde okay. lo que ves en la parte delantera es lo que se refleja en la parte trasera. A ver, otra vez. Ah, exacto. Sí, ese, ese pone el video. Esa es la parte delantera. Es la parte delantera. Y la parte trasera. Refleja okay. efectivamente lo que estás viendo en esta, en esta Finalmente parte. es un proceso con ambas pantallas. Si ustedes y ven, no hay ninguna, no sé. No hay corte en, es, el, en exactamente, la transmisión. El video fluye de manera muy natural. Sí. Es padrísimo. Igual el retroiluminado, bocinas. Bocinas son banga, no lucen. Igual dentro de la delgadez del equipo, eh, no se puede subir más. Está hasta arriba. esta es la calidad de entrega de audio para un equipo de esta delgadez, para un equipo de este peso, es sobresaliente. No, no.